Pensando los jesuitas, ¿eh? Los jesuitas, astrónomos, por cierto. Una vez que la fiabilidad de la información ha sido verificada, el creyente tendría que conciliar la nueva información con la verdad de lo que él o ella ya sabe y cree, sobre la base de la revelación del único diostrino, conduciendo a una relectura del Evangelio, incluyendo los nuevos datos. Por tanto, se reinterpretaría toda la Biblia a raíz de eso. Como este evangelio más completo podría restar la importancia o modificar significativamente nuestra comprensión de la salvación a través de Jesucristo, es discutido en la sección exoteología de nuestro próximo libro de investigación exovaticana, pero el ex vicedirector del Observatorio del Vaticano, Christopher Corvalli, en su artículo ¿Qué si hubiera otros mundos habitados?, puede haber resumido el aspecto más importante cuando llegó a la conclusión de que Jesús simplemente no puede seguir siendo el único verbo de salvación. ¿Cómo? Jesús no puede ser el único. Me gustaría tratar de explorar al extraterrestre permitiéndole ser lo que es, sin prisas para una categoría de clasificación, ni siquiera suponiendo dos géneros, dijo Corvalli, antes de dejar caer esta bomba. Mientras Cristo es la primera y la última palabra, el alfa y la omega, hablada a la humanidad, no es necesariamente la única palabra hablada al universo, porque la palabra Hablada a nosotros no parece excluir una palabra equivalente hablada a los extraterrestres. Ellos también podrían haber tenido su evento logos, o sea, su aparición de un Jesús. Los objetos y las áreas oscurecidas de la vista en el espectro visible, incluyendo el centro de la Vía Láctea, pueden ser observadas por la tecnología infrarroja de Lucifer. Pero con lo que los investigadores de OVNIs han estado fascinados desde hace algún tiempo, ahora es cómo la tecnología de infrarrojos también se puede utilizar para detectar y rastrear objetos voladores no identificados en los cielos que no se pueden ver con los otros telescopios o el ojo desnudo. De hecho, algunos de los OVNIs más sorprendentes jamás capturados en la película fueron grabados con infrarrojos. Si os dais cuenta, nos está diciendo de que este telescopio ha sido desarrollado especialmente con esta tecnología que tiene este aparato lucifer para poder captar objetos voladores no identificados que no se perciben con el ojo natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está viendo como otras formas de dimensión. Luego cuando aparecen es porque se materializan y nosotros podemos verlos. Si no por infrarrojos no se podrían detectar. Pues por eso han ido a ese lugar, por eso están en este lugar y han puesto este dispositivo los jesuitas. Saben por la antigüedad de los paganos indios que vivían allí, que realmente allí aparecieron demonios y allí algún demonio está puesto y que por allí es algo más que un lugar cualquiera. Es una entrada a algo. Vamos a seguir con todo esto, porque ahora ya nos viene la parte final. Como se ha mencionado en anteriores entradas, la cordillera en Arizona, donde está el Observatorio Internacional del Monte Graham y donde reside el dispositivo Lucifer, es considerada una de las más sagradas montañas de América por los indios apaches. La historia sugiere que, parte de la razón por la cual los pueblos originarios la consideraban sagrada y en parte por qué la montaña fue seleccionada por el consorcio MGIO, implica una inusual actividad celestial allí en tiempos antiguos, cuando los ovnis, llamados luces espirituales, se movían a través del cielo, algo que parece haber contribuido a su atribución de poderes al sistema solar la ubicación de portales metafísicos y otros fenómenos sobrenaturales. El mito de la creación apache es revelador a este respecto, ya que una versión particular involucra a aquel que vive arriba y que descendió en un disco volador al comienzo de la creación. Vaya con los apaches, ¿eh? Pero mirad algo más. En el principio no existía nada, ni tierra, ni cielo, ni sol, ni luna... Solo la oscuridad estaba en todas partes. La leyenda comienza antes de señalar. De repente, de la oscuridad, emergió un disco. Una cara amarilla y el otro lado blanco, apareciendo suspendido en el aire. Dentro del disco estaba sentado un hombre con barba, el creador, aquel que vive arriba. Mirad lo que se está mezclando aquí. Por un lado, se dice que es el creador que viene... ¿Qué, ¿Un platillo volante? De color... ¿Qué? Amarillo y blanco. Y dice que es el creador. Si esto fuera así, estos señores estaban adorando, estos apaches, al verdadero Dios, creador. ¿Dios se manifestó así cuando lo creó todo? ¿Moisés no lo registra en el escrito bíblico y los apaches sabían que venían un ovni amarillo y blanco? ¿O es alguien que se hizo pasar por el Creador y dio todo este relato a los apaches? ¿O anteriores a ellos? ¿Os habéis dado cuenta de qué color? Amarillo y blanco. ¿Quién tiene estos dos colores, curiosamente? El Vaticano. Amarillo y blanco. Estos son los colores de su bandera. Resulta que son los mismos de un disco volador que vino a crear el mundo o sea, de Satanás, haciéndose pasar por el Creador, que es bastante distinto. ¿Os parece una burrada, no? Es para pensar. ¿eh? Ya hemos visto que Satanás es especialista en plagios, luego solo lo tuerce un poco hacia el lado que le interesa y cambia drásticamente toda la historia, y la gente lo adora como si fuera Dios. Sigue diciendo aquí, si bien ningún mito de la creación apache único domina todas las creencias tribales, la mayoría de los grupos comparten los preceptos fundamentales, así como el simbolismo dentro de sus historias orales. Además del creador que cabalga en un disco celestial, un dragón con el poder de la palabra se aparece, negociando con los hombres, así como puertas sobrenaturales de enlace asociadas con montañas, chinatiti, a, a través de las cuales los seres espirituales pueden venir. Está hablando de estos indios apaches, mirad ya lo que están contando ellos, de puertas dimensionales, y de quién viene y va. Resulta que después de venir el creador, aparece un dragón con el poder de la palabra. O sea, ¿realmente primero viene Dios y luego viene Satanás? ¿O realmente viene Satanás haciéndose pasar por Dios primero, les cuenta una historia y luego aparece como dragón, como una contrapartida? A veces estos espíritus son representados por un búho. Para un indio apache, soñar con un búho significa que la muerte se acerca, mientras que los hopi ven al búho, coco, vigilante de la oscuridad. De aquí voy a decir, debe ser, viene el coco y te comerá, ¿no? Como el dios de los muertos y los subterráneos que es fascinante debido a la conexión con las cuentas de abducción alienígena, donde el búho es un disfraz en el que el abducido es llevado a creer que el extraterrestre de ojos saltones en su memoria era en realidad un búho que había visto en alguna parte y se había alejado de su memoria. Los búhos han sido asociados a lo largo de la historia del cristianismo con la brujería y con las brujas que vuelan, y el origen de estas leyendas parecen reflejar muchos cuentos de secuestro, que consideraremos más adelante. pone aquí Bueno, ya sabéis quién utiliza... El término del búho, ¿no? El dibujito de los búhos. ¿eh? Lo hemos visto desde la conferencia número uno. Basta con decir que estas ideas antiguas nativas que involucran discos voladores, creadores voladores, luces espirituales, búhos, un dragón o una gran serpiente que habla, gran e incluso portales sobrenaturales vinculados a cadenas montañosas, comenzaron mucho antes de que el Vaticano metiera sus ojos en el Monte Graja. ¿Y alguien no se pregunta también por qué el Vaticano está precisamente en el Monte Vaticanus? ¿Qué significa Monte Vaticanus? Pues también hablaremos de eso más adelante. El artículo termina aquí y nosotros vamos a terminar con una serie de textos bíblicos para terminar de determinar que todo lo que hemos presentado no son bobadas y que tiene su base bíblica.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 Por tanto, estaban sacrificando a los demonios como sustitutivos de Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca. Por tanto, dioses que se aparecían, que venían de cerca. No solo dioses que tenían la gente de los pueblos de alrededor, sino dioses venidos de cerca, de algún lugar. No muy lejano en el espacio, sino de cerca. ¿Por qué os digo esto? No muy lejano en el espacio. Luego lo veréis en otro texto bíblico. Mientras tanto, mirad estos dos textos. Ezequiel 613 Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto... En todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Este es el primer texto que hemos puesto al iniciar la conferencia. Para que os deis cuenta, como después de mostrar todo eso, ahora entendemos mejor este texto. La Biblia nos estaba ya hablando de los collados altos, de las cumbres, de los montes, donde lo que se hacía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 no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por tanto, los demonios, esos ídolos de antaño, eran los que se aparecían viniendo de un lugar no muy lejos y a ellos les sacrificaban convencidos de que eran dioses.